Te van a descubrir, eres un impostor, eres un fraude, estás estafando a la gente. No, no creo. Lo que creo es que sufres del síndrome del impostor. Y Yo te traigo 7 herramientas para que puedas superarlo. Yo soy Olga Semoret, mujer cronopio, y estoy aquí para inspirarte, motivarte y enseñarte todo lo que sé acerca de la multipotencialidad y cómo con autoconocimiento, organización y productividad puedes convertirte en un super multipotencial. Y si no te quieres perder de nada, entonces suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevo contenido. También me puedes seguir en las redes sociales, arroba Yo me siento una impostora, siento que soy un fraude y dudo a cada paso de lo que hago. Siento que los demás van a descubrir que no soy capaz de hacer nada de lo que digo que soy capaz de hacer. Me duele la barriga, me duele la panza, se me tensa la mandíbula, me falta la respiración, me dan ataques de pánico. He estado allí muchas veces, a lo mejor tú también lo has estado y entiendes de lo que te estoy hablando. Sé que quizás voy a estar también en el futuro en alguna situación parecida. Sin embargo, ahora tengo una navaja suiza llena de trucos y voy a compartir todos mis secretos contigo. Estas son las 7 herramientas que te traigo para que combatas de una vez por todas el síndrome del impostor. Lo primero que tienes que tener para combatir el síndrome del impostor es a tu grupo de apoyo. Y es que tu grupo de apoyo es clave para sacarte de la crisis. El tener a tu grupo de apoyo identificado y saber qué rol juega cada uno de ellos en tu vida es fundamental. Imagínate que estás en plena crisis, no puedes respirar, tienes un ataque de pánico y solo te dejan hacer una llamada. Pues debes escoger bien, debes escoger a la persona que puede ayudarte a salir de ese atolladero. Quizás en ese momento sea tu contraviento y marea, que es la persona que siempre va a estar contigo, no importa lo que hagas y a la que siempre le vas a parecer maravilloso, es decir, tu mamá. Quizás lo que necesitas es que alguien te diga la cruda verdad, por más duro que sea. O quizás necesitas a un mentor que te diga, N -n -n, no puedes con ese reto, o claro, claro que puedes con ese reto. Entonces ya me vas agarrando la idea. Si quieres saber más sobre los grupos de apoyo, entonces te invito a que veas este video que he hecho para ti identificando seis roles fundamentales de ese grupo de personas que todos tenemos que tener en nuestra vida. Ya seguramente me agarraste el hilo con todo esto, pero te lo resumo. Tienes que identificar a las personas de tu grupo de apoyo, tienes que identificar más allá de eso los roles que juegan esas personas en tu vida. Lo tercero es que tienes que nutrir esas relaciones con las personas que están en tu grupo de apoyo. Recuerda que todo esto es en los dos sentidos y cuando te dan tienes que también dar apoyo a esas personas de determinada manera. Lo cuarto es, por supuesto, que les digas a esa persona que ellos son parte de tu grupo de apoyo y que verifiques que estén disponibles para ti. Déjame saber en los comentarios si tú tienes también identificada a las personas de tu grupo de apoyo. Lo segundo que te recomiendo hacer es explorar lo desconocido. No, no vas a consultar a los caracoles ni a las estrellas para ver qué te depara el destino sino que cuando aceptas este tipo de tareas complejas, lo cierto es que lo desconocido provoca ansiedad, provoca una sensación de descontrol y te hace creer que no eres capaz de enfrentar este reto que has aceptado. Entonces, cuando tienes muchas cosas desconocidas, cuando hay muchas cosas incógnitas, que a veces parecen los enigmas, más profundos de la Tierra, imposibles de resolver, entonces tienes que usar la máxima de la ingeniería de la computación. Divide y conquistarás. Sí, señor. Tienes que analizar las partes del problema, desmembrarlo, desarmarlo en pedacito. Imagínate que estás haciendo un ronco de cabezas, pero al revés. Para esto te recomiendo dos técnicas. Si eres asiduo a mi canal sabrás que la primera de ellas siempre es Trello porque Trello es una herramienta que te permite organizar un todo en partes y además es portable, es decir, lo puedes llevar a todos lados porque como la mitad de nuestras vidas está en la nube. Aquí te voy a dejar una lista de videos que te sirven como un entrenamiento para que aprendas a usar la herramienta. Desde cero, te lo garantizo, no es nada especializado, pasito a pasito te voy a enseñar a usar Trello, así que ve esta lista. La segunda herramienta que te voy a recomendar es algo milenario, no mentira, son los mapas mentales de Tony Busan, este es su libro, son herramientas que te permiten explorar libremente las partes de un todo. Voy a hacer un video próximamente explicándote en qué consiste la técnica y cómo desarrollarla de la mejor manera posible. Entre tanto, te dejo en la descripción herramientas que puedes utilizar para empezar a moverte en esos mares. Ok, ok. La tercera cosa que quiero recomendarte es que uses el comodín. ¿Te acuerdas del programa ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, ellos tenían el comodín de llamar a un amigo cuando no podían resolver una de las preguntas para ganarse el millón. Lo mismo harás tú. Cuando tengas estos retos complejos que no sabes por dónde atacar, otra vez usa tu grupo de apoyo y específicamente vas a usar a tu mentor, o a los colegas, porque con ellos puedes discutir los detalles técnicos de cada reto. Ellos van a saber darte ideas, darte otras perspectivas que te van a sacar de ese obstáculo que estás enfrentando. Que no tienes a nadie en tu grupo de apoyo que cumpla ese perfil, no te me estreses. Porque resulta que la ventaja que tenemos de que nuestra vida suceda la mitad en línea es que tenemos todas las herramientas que necesitamos en la yema de los dedos. En Google, o oh, como yo le digo, Google Dios, podemos encontrar toda la ayuda que necesitamos. Pero ojo, te estoy hablando de interacciones humanas. Así que te recomiendo foros, Reddit, LinkedIn, te recomiendo meetups. Ah. Que no sabes qué es todo eso. Bueno, te recuerdo que yo también soy uno de tus recursos en línea. Llámame, sígueme, pregúntame, te doy otra pista, usa los comentarios y pregúntame lo que quieras. Okay. Uh -huh. el video anterior, si no lo viste hasta aquí, sabrás que el ciclo del síndrome del impostor tiene dos vertientes. La primera es procrastinar y la segunda es dejar de dormir en las noches y sobrepreocuparte por todo. Si estás cayendo en estos patrones de conducta, porque lo más fácil de la vida es evadir los problemas o no dormir en las noches y preocuparte hasta que te salga una úlcera sagrante en el estómago, pues te tengo que decir que tienes que detenerlo. Pero ¿cómo diantres lo logras? Se dice muy fácil, pero no es tan fácil hacerlo. Aunque te tengo unas ideas. Si te dio por procrastinar, la solución está en... Salir de tu madriguera. Otra vez el grupo de apoyo. Pero más allá del grupo de apoyo, quiero que nos centremos en una figura que me parece maravillosa y que en inglés se llama el accountability body. Es un amigo de responsabilidad, a falta de una mejor traducción. Esta figura existe como una persona con la que te comprometes a hacer un trabajo, con la que intercambias ideas sobre ese trabajo y le cuentas tus progresos es decir que siempre va a estar allí para ti casi siempre es una relación en ambos sentidos imagínate que eres un escritor y que te pidieron un artículo para una revista y lo estás dejando todo para el último momento bueno, consíguete a otro escritor que también esté en esos previos de escribir y reúnanse por ejemplo durante 15 minutos al día Pueden ser reuniones virtuales, puede ser a través de WhatsApp, lo que ustedes quieran. Pero en esos 15 minutos se van, en, se van a contar cuál fue su progreso, cuál es su plan para el día siguiente y si tienen algún bloqueo. Si la casa te va por angustiarte, de todas las uñas que tienes y no dormir en días, etcétera, porque crees que con eso lo vas a controlar todo, primero déjame reírme de ti. No puedes controlarlo todo. Es imposible controlarlo todo. Vamos a hacer un ejercicio. Concéntrate. Piensa en Elsa, en Frozen. Todo está frío. Estás en Montreal y cantas Let it go, let it go. No tan mal como yo, quizás tú cantes mejor, pero la idea es que dejes Ir el control de una vez por todas, si estás trabajando horas extras, si te estás matando probablemente estás organizando muy mal las cosas así que busca recursos, en este canal en Mujer Cronopio hay miles de recursos de organización te doy una pista, empieza con Trello te recuerdo que aquí está la lista de producción de Trello antes de entrar al punto álgido del síndrome del impostor quiero que respondas una pregunta ¿cómo actúas? Ante el feedback positivo, sí. cuando te echan un piropo, cuando halagan tu trabajo, cuando te dicen eres lo mejor del mundo, no sabemos qué habríamos hecho sin ti. ¿Qué haces? Cuéntamelo en los comentarios, déjame tus anécdotas en los comentarios. Quizás eres como la mayoría de los seres humanos en el planeta y coleccionas algo. Quiero proponerte una colección un poco diferente y muy, muy fácil de hacer y es que colecciones tus logros. Yo tengo una colección de logros con patas y es la protagonista de mi grupo de apoyo. Ella siempre me está recordando mis momentos buenos, mis logros, mis éxitos, cuando me siento por el piso y no veo la luz al final del túnel. Esta persona a veces se puede cansar, no puede estar disponible las 24 horas para mí, aunque yo lo quisiera y debería ser su meta en la vida. Pero como no todo lo que deseamos se cumple, entonces tenemos que tener una alternativa. ¿Qué te recomiendo? Seguramente, como yo, tienes un teléfono móvil. En ese teléfono puedes guardar fotografías, grabar videos, qué sé yo. También grabarte notas de voz. Entonces, cada vez que tengas un logro, cada vez que el éxito toque a tu puerta, cada vez que te feliciten, te manden un mensaje en el que te diga que eres lo mejor del mundo, guárdalo. Guárdalo en un lugar al que siempre puedas volver. Cuando estés bajito, bajito, bajito, bajito, bajito, casi en el piso, abre esa lista, abre ese álbum con fotografía, escucha esas notas de voz no solo sirve para calmarte y animarte y regodearte en tus éxitos del pasado. No, yo te propongo que hagas una revisión que va un poco más allá y es una revisión que te va a, ver, te va a permitir ver objetivamente qué has hecho bien y qué has hecho mal. ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? ¿Y qué puedes utilizar en este reto particular que es el que te está causando tanta ansiedad y tanta sensación de descontrol y por el que te sientes un impostor. Muchas veces es difícil vernos con tanta claridad y de alguna manera, aunque la objetividad no existe, de manera tan objetiva. Y es allí en donde quiero ofrecerte mi ayuda. Es allí, o esa es la razón por la que creo ARGE, que es el programa de Mujer Cronopio para conocerte, es un programa de autoconocimiento en el que vas a poner en blanco y negro de una vez quién eres, cuál es tu valor regente, cuáles son tus ideales, por qué te mueves, tus motivos, tus fortalezas, tus debilidades, allí vas a saber cuando estés frente a un reto realmente qué es lo que tengo para yo enfrentar ese reto, qué me falta, en qué puedo mejorar, y... ¿Por qué hago las cosas? Así que te invito a que si tienes este interés de autoconocerte y saber qué es lo que tienes para lanzarte a la batalla, te invito a que visites mi página web. Ahí está toda la información de Arjet. Te dejo en la descripción el link directo. Tienes que utilizar tus fortalezas. Y no solo tus fortalezas, sino también tus debilidades. ¿Ah? ¿Cómo que las debilidades? ¿Qué es eso? ¿Cómo que, qué, ¿Qué hago con las debilidades? O sea, las debilidades las escondo debajo de la mesa y ya está, no ha pasado nada. Te equivocas. Con las debilidades vas a saber realmente en dónde estás parado y vas a saber lo que necesitas para cerrar la brecha y enfrentar ese reto mejor preparado. Eso te va a permitir identificar si necesitas aprender un nuevo procedimiento, una nueva técnica o si necesitas de alguna manera manejar cosas de tu personalidad digamos la puntualidad, si trabajaras con un relojero suizo. <risa> no, mentira, nada bueno este chiste. Pero, pero sí te digo que tienes que estar claro en tus debilidades y tienes que estar claro en cómo compensas. A la hora de trabajar con las fortalezas, es fundamental que sepas cuáles son tus puntos fuertes. No por la razón obvia de que bueno tengo que usar mis fortalezas para poder usarlas y tal qué sé yo entonces ponerlas en la primera no no no no. La fortaleza quiere decir que algo lo dominas muy bien. Entonces, ¿por qué enfrascarte en empezar las cosas, ya sea de principio a fin o por lo más difícil primero, cuando puedes empezar por lo más fácil? ¿Por qué te digo que empezar por lo más fácil, por lo, que lo, por lo que dominas, por lo que eres un genio, por tus fortalezas? Porque si empiezas de esa manera, vas a salir de la inercia inicial. Una vez que empezamos a trabajar en un proyecto, que empezamos a asumir ese reto y hacer las actividades que forman parte de él, entonces el resto de la energía fluye, vamos a tener un panorama más definido con lo cual vamos a lograr que todas esas incógnitas y cosas que nos provocan descontrol y este síndrome de sentirnos un fraude de alguna manera aminoren y podamos tomarlas en nuestras manos y manejarlas. Por último, quiero decirte algo y creo que es una de las herramientas más importantes para vencer el síndrome del impostor y es que eres único. No te voy a decir con esto que eres mejor que los demás, que eres especial, que hay un rayo de luz que te ilumina desde el cielo. No, me refiero a que probablemente tienes una combinación única de experiencias, habilidades, fortalezas, debilidades que te hacen ser entonces, en lugar de siempre estarte comparando con la competencia que lo hace mejor que entonces y tal y qué sé yo, ¿por qué no utilizar esa particularidad que tú tienes y ponerla en la superficie y ponerla realmente como ese valor agregado que tú le puedes dar al proyecto? Como esa impronta, esa huella, ese sello, esa marca que solo te pertenece a ti. Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo como Technical Product Manager. Cuando me contrataron para ese trabajo me dijeron, bueno, tú no eres muy técnico, qué tal y qué sé yo. Y te digo que la T, de ese TPM, Technical Product Manager, es lo que más me pesa. Esa parte técnica es la que siempre quiero tener escondida y entonces me preguntan algo de, un, de, un, de no sé qué y la tecnología. Y entonces tiemblo porque siempre me metí en la cabeza que no, yo no soy buena para eso. ¿Por qué en lugar de compararme con los otros TPMs que son más técnicos que yo y que saben Java y programar y toda esta cosa? ¿Por qué no uso mi ventaja competitiva? Y es algo que he empezado a hacer este último año. Y es mi humanidad, mi sensibilidad. Mi habilidad de escuchar y ponerme en los zapatos de mis clientes para en realidad preocuparme por ellos y resolver su problema. Para motivar al equipo para ponerle un poco de sabor latino también a este equipo en Norteamérica, para hacer las cosas más amenas, para motivar, para llevar esa energía positiva al grupo. Eso es lo que a mí me distingue. Yo no necesito ser la más técnica de todos los técnicos y me he dado cuenta, porque para eso están los desarrolladores, para eso están los expertos. Yo, en cambio, soy una pieza única en todo ese rompecabezas. Aparte de todas estas herramientas, quiero dejarte cursos sobre metas SMART que te va a permitir poner tus objetivos claros. Eso también te va a servir para que en tus proyectos tengas tus objetivos personales con respecto a ese reto de manera clara, es decir, específica, medible, alcanzable, realizable y que se miden el tiempo. Te lo dejo en la descripción, es un curso gratuito que está en Udemy, solo me tienes que escribir y te mando el código para que lo hagas de forma gratis. También te digo que este curso lo estoy reformando y le estoy haciendo una eh, actualización que prontamente voy a estar poniendo en Udemy para ti. Espero que te sirvan todas estas armas, herramientas, consejos que te he dejado aquí para combatir el síndrome del impostor. Lo más importante es que empieces a salir de ese ciclo del síndrome del impostor porque es lo que te va a permitir abrirte al mundo y poder lograr contribuir e impactar a las personas que tienes a tu alrededor. Confía en ti, estoy segura de que no eres un impostor. Y si te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte al canal, me puedes escribir con preguntas, déjame todo lo que quieras en los comentarios y también me puedes seguir en las redes sociales, arroba Mujer